el enunciado, que tras un estudio se ha visto que el volumen de orina excretado tras 3 segundos de comenzada la micción, puede aproximarse por esta función V que nos presentan aquí. A es un parámetro que nos indica la capacidad de la vejiga o el contenido de la vejiga al comienzo. B es otro parámetro. Tanto A como B son estrictamente positivos y t es el tiempo medido en segundos a partir de cero. Nos piden señalar las características más relevantes de la función. Tenemos el cociente de dos polinomios, por tanto se trata de una función racional. Estudiamos ahora el dominio de nuestra función v. Nos dicen que v está definida a partir de t igual a cero en adelante. Es decir, que el dominio va a ser de cero a infinito. Para todos estos puntos la función está definida sin ningún problema. Solo podría dar problema cuando se anulara el denominador. Y, y esto no ocurre, pues una cantidad elevada al cuadrado más otra cantidad positiva siempre va a ser estrictamente positiva. Para ver los cortes con los ejes tendríamos que estudiar cuánto vale v de 0, que es igual a cero. Por lo tanto, la función pasa por el origen 0, 0 Y también tendríamos que averiguar dónde v de t vale 0 Eso implicaría que a por t al cuadrado sería 0, lo cual ocurre para t igual a cero. Por lo tanto, tenemos que el origen es el único punto de corte con los ejes. ¿Podría haber asíntotas? Asíntotas verticales no va a haber, evidentemente. Pues eso está bien definido, no presenta problemas. ¿Podría, acaso, haber asíntotas horizontales? Para estudiarlas, planteamos el límite cuando t tiende a infinito de a por t al cuadrado, dividido entre t cuadrado más b. Tenemos el cociente de dos polinomios de grado 2. El límite va a ser el cociente de los coeficientes de mayor grado. Por tanto, tenemos una asíntota horizontal en A cuando T tiende a infinito. Para estudiar el crecimiento, veremos primero cuál es la derivada. Estudiamos la derivada v' de t. Se trata de la derivada de un cociente. En el denominador pondremos el denominador elevado al cuadrado. Y en el numerador, la derivada del numerador, 2 por a por t, multiplicado por el denominador, t al cuadrado más b, menos el numerador a por t al cuadrado, por la derivada del denominador, que sería 2t. Vemos que tendríamos 2at al cubo más 2ab por t menos 2a por t al cubo. Este término se nos va con este otro y nos queda esta expresión para la derivada. Podemos apreciar que el denominador es siempre positivo y que también el numerador va a ser positivo, puesto que tanto A como B son estrictamente positivos y también T. De esta manera podemos asegurar que esto es mayor o igual que cero, y por lo tanto v siempre creciente. Estrictamente creciente siempre que sea t distinto de cero. Nos piden también el valor de la derivada en cero, que va a resultar que es cero. Por lo tanto, de todo lo visto hasta ahora, podemos deducir lo siguiente. Vamos a tener una asíntota en A según crece T. La función va a ser creciente, va a pasar por el origen. La derivada es cero en el origen. Por lo tanto, la función va a salir con pendiente cero. Siempre creciente y con una asíntota en A puede hacer algo de este estilo. En el segundo apartado nos piden estudiar el papel de los parámetros A y B. Para este parámetro A, hemos dicho que esta va a ser nuestra función. Si consideramos otro parámetro A mayor que el anterior, la asíntota estaría más arriba y tendríamos algo parecido. Entonces A en nuestra función, vamos a recordar que nuestra función es A por T al cuadrado, dividido entre t cuadrado más b, a decía es un parámetro de escala. La relación que hay entre la función azul correspondiente a un cierto parámetro a y la roja, para otro valor mayor de a, es simplemente multiplicar por una cierta constante. Ambas pasan por el 0, 0, y cada una tiene la asíntota en el valor de su parámetro A correspondiente. Veamos cuál es el papel del parámetro B. Para un parámetro A fijo, tenemos esta gráfica para un cierto valor de B0. Si tomo un parámetro b más pequeño, entonces sigo teniendo aquí la derivada 0 en el origen, pero aumenta más rápido. Esto sería para un parámetro b sub 1 menor que b sub 0. b sub 1 menor que b sub 0. Para un parámetro mayor tendríamos algo así donde ahora este b sub 2 es mayor que b sub 0. Esto se puede apreciar en la expresión que toma la función. Cuanto mayor sea b, menor es este cociente. Y por lo tanto, la curva con parámetro b sub 2 va a estar siempre por debajo de la de B0. Nos preguntan después en qué momento el caudal es máximo. Caudal es volumen por unidad de tiempo, volumen excretado. El caudal no hace referencia directa a V, a volumen total excretado hasta un instante Caudal será entonces la derivada de v, volumen por unidad de tiempo. Nos están preguntando, por tanto, en qué momento la derivada es máxima. Esta es nuestra función. La derivada en el cero vale cero, la derivada en el infinito va a valer cero también. Pero en medio, aquí en medio hay un cierto valor en el que la derivada, la pendiente de v, es máxima. Recordemos que v', que habíamos calculado ya anteriormente, era 2a por b por t, dividido entre t al cuadrado más b. Todo ello elevado al cuadrado. De manera que para ver dónde se hace máxima esta cantidad... ...deberíamos calcular la derivada de la derivada. Es decir, la derivada segunda. Como denominador tendremos el denominador al cuadrado. Como ya estaba al cuadrado nos queda a la cuarta. Mientras que el numerador... Será la derivada del numerador, 2ab, por el denominador sin derivar, t al cuadrado más b al cuadrado todo, menos 2abt, el numerador, por la derivada del denominador. dos veces t al cuadrado más b por la derivada de t al cuadrado, 2t. Esto nos queda abajo, t al cuadrado más b a la cuarta. Arriba, sacamos factor común a 2ab y desarrollando y agrupando esto, tendríamos que multiplicarlo por b menos t al cuadrado. En este punto que buscamos, la derivada segunda debería ser cero. De forma que hemos de encontrar un t en el cual la derivada segunda valga cero. Fijándonos en la expresión que toma la derivada segunda, necesitamos que b menos 3 por t al cuadrado sea igual a 0. Por lo tanto, la raíz cuadrada de b tercios va a ser el punto t gorro donde la derivada es máxima y, por lo tanto, donde el caudal es máximo. Si quisiéramos representar la derivada simplemente viendo el dibujo de la función, comenzamos fijándonos en cuál es su derivada en el cero. En el cero sabemos que vale cero. Y en el infinito va a valer cero también, porque tiende a ser horizontal. Y la pendiente es máxima en el punto T gorro. De manera que la gráfica de derivada partirá del origen, crecerá hasta T gorro y después irá decreciendo hacia cero según aumente el tiempo. Esta verde será la gráfica aproximada de la derivada primera de V. La derivada primera crece y a partir de t gorro decrece. Por lo tanto, la derivada segunda tiene que ser positiva desde 0 hasta t gorro y después negativa, pero aproximándose a 0 según t crece hacia infinito. Luego esta roja será la derivada segunda de nuestra función v. Nos podemos preguntar, bueno, pero ¿cuánto vale la derivada segunda en 0? Pues cuando te vale 0, v segunda será igual a 2a por b al cuadrado partido por b a la cuarta. Es decir, 2a partido de b al cuadrado. Entonces, este será el punto 2a partido por b al cuadrado. Por último nos preguntan si nuestra función tiene inversa. Y si así fuera, ¿qué expresión tomaría? Si volvemos a dibujar nuestra función con su asíntota en a, vemos que efectivamente se trata de una función creciente y continua. Y por lo tanto, dado cualquier, t, perdón, cualquier volumen v, vamos a ser capaces de encontrar el t para el cual v de t es igual a v. Para ver qué expresión toma, no tenemos más que resolver esta ecuación. Dado un cierto valor v, lo igualamos a nuestra función y despejamos aquí el valor de t. Tendríamos que v por t al cuadrado más v por t, es igual a a por t al cuadrado. De aquí deducimos que v por t es igual a a menos v por t al cuadrado. Y por tanto, v por b partido por a menos v, la raíz de este cociente, es igual a t. Solo nos quedamos con la raíz positiva, por lo tanto podríamos decir que la función inversa para un valor v de nuestra función v grande es la raíz cuadrada de v por b partido de a menos v. ¿Dónde es válida esta expresión? Pues para valores de v que estén entre 0 y a. El cero incluido, pero A no incluido, porque esto era precisamente el recorrido de la función V grande. De 0 a A, que no lo habíamos dicho antes. Nos pregunta por último cuántos segundos discurren hasta que es expulsado el 90% del contenido de la vejiga. Eso es el equivalente a un V igual a 0,9 por el contenido de la vejiga, que es A. grande. Por lo tanto, aplicamos nuestra función inversa a 0,9 por A. Es decir, la raíz cuadrada de 0,9 por A y por B y abajo A menos 0,9 por A. Lo que nos deja 0,9 por A por B, entre 0,1 por A, y la raíz de todo esto. Y por lo tanto, 3 por la raíz de B. Este sería el momento en el que se ha descargado el 90% del contenido de la vejiga. Si volvemos a la representación gráfica que habíamos hecho para distintos valores de B, cuando llego al 90%, esto es 0,9 por A, efectivamente cuanto mayor es el valor de B, más tarde he descargado el 90%. nuestra función 3 por raíz de b será creciente en b. Eso es.